Buen provecho a todos you y buenas tardes a Good todos. La idea de este panel, panel es hablar un poco de, de la historia de, del Foro de Políticas y el desarrollo de políticas del ACNI en, en los últimos 20 ACNIC años, que son todos. Y, y, y bueno, hacerlo un poco entretenido, y, y bueno, un poco entretenido. También este, la idea no, no es que solo lo que estamos hoy acá arriba, sino que también y ustedes, no ustedes us tienen comentarios, si tienen preguntas, este, también lo, lo hagan y hacerlo lo más participativo y e entretenido, entretenido posible. Se me ocurre que hasta podemos hacer como en los foros de políticas, los que quieran hablar, hacer una fila en el micrófono y dicen el nombre y hacen comentarios, anécdotas. ¿sí? Este, de nuevo, no es una exposición. Un rato para, para recordar un poco cómo se desarrolló, cómo, cómo inició. El, el foro de políticas, todo el proceso de desarrollo de políticas de, de, de la comunidad de LACNIC en, lo, en, lo, en los comienzos, digamos, y cómo fue cambiando eso a lo largo de los años, la idea es ir un poco recorriendo esa, esa historia y, y, y haciendo, si, si el tiempo lo permite, algún anécdota algún, alguna anécdota, alguna observación alguna impresión personal sobre qué fue lo que lo que pasó en estos años Entonces, vamos a empezar le voy a pasar la palabra a Ricardo Ricardo qué tal eh, para que nos, nos comentes ahí este, me acuerdo que vos eras staff del ACNIC cuando todo empezó y bueno, tenés una una, una eh, una responsabilidad so tenías directa, con, directa con, responsabilidad con todo esto de, del desarrollo de, de políticas, así que bueno, puedes contar un so poco este, cómo recordás esto en principio y cómo te cambiaste. Gracias Nico, la oportunidad Thank de estar acá en el panel con distintas personas. Antes que, que en CSD que el proceso nos hizo más viejos, ahí por lo menos la foto mía se ve que el tiempo fue duro. So, Como comentó Nico so so, en ese momento en 2002, yo era parte del staff de parte LACNIC, par del primer grupo I was de personas que empezó el trabajo en LACNIC, in LACNIC, LACNIC, LACNIC, Antes mismo de la del conocimiento de LACNIC. en 2001. LACNIC fue conocido en 2002. I y en and ese LACNIC momento, las organizaciones de la región solicitaban direcciones IP a ARIN, ARIN con excepción adresses, de los, de, de los dos NIRs dos que había en, en la región en, en ese momento, en Brasil, Brazil, los otros países todos solicitaban direcciones to IP a, y, a ARIN, ASN ARIN. De forma, muy parecidas, seguían las mismas políticas, way, the same una vez LACNIC, so, LACNIC reconocido en octubre de el primer evento oficial de LACNIC, LACNIC después LACNIC del reconocimiento fue en noviembre de Y ahí había la necesidad the de hacer como una validación de las políticas que se iba a incorporar con el were primer manual de políticas. Básicamente, los mismos criterios the que hasta entonces a, se aplicaban, pero ahí so far, bajo la política de ARIN, son las primeras cuatro policies. propuestas Four de política que proposals. se ve, es we posible see, mirar ahí en la página de LACNIC: see, criterios para asignación de PD4, AB4, criterios para distribución de ASN, ya se hablaba de una forma de, de, de especificar cómo se hacen las delegaciones how inversas y una propuesta ahí para delegaciones inversas, y también. Uma uh, proposta de política para a asignação de IPv6, já lá em 2012, já, em 2002, já 2002, uma, uma política para a asignação IP de e e IPv6, Interessante aí que a política de IPv6 se tomou como base um documento global, o mesmo documento que já se aplicava em outros RIRs, se in so incorporou e foi muito and exitoso, it. porque as quatro propostas se aprovaram e se implementaram já em 2012. Eso se inicia todo el proceso y otras propuestas vieron y muchas incluso para ajustar estas primeras propuestas ahí aprobadas en 2002, porque, como comenté, se trasladó las propuestas que los criterios que había en diferente, la región para nuestra región y seguramente había que ajustar a las necesidades más locales, pero ahí es que se inicia todo el proceso. Gracias, Ricardo. Y... Yendo un poco a Cristian ahora, Cristian, vos fuiste uno de los, de los primeros moderadores del foro, ¿cómo recordás eso? Me dio pie Ricardo, well, para, Ricardo para que continúe su historia al comienzo, era he, el staff y el, el, el, el, el gerente de <risa> políticas, <risa> que era Germán Valdez, y, y no había moderador manager, Maldés, y, no, the no de, la, de la comunidad, y fue invitado para hacer el rol que ahora no tienen Tomás y Tomás. Sergio. Eh, y en ese comienzo, eh, como comentó Ricardo, muchos pedíamos direcciones a ARIN o éramos empresas que teníamos operaciones en Estados Unidos o eran empresas en que habían comprado eh, proveedores en la región y todos estábamos acostumbrados a, la, a las reglas y a, y a las políticas de ARIN, pero una de las cosas que se hizo fue eh, utilizar un manual y se utilizó so, como referencia a el manual de Ripley y nos había quedado algo medio raro porque era eh, a bit propuestas y, y, y cambios que fuimos haciendo eh, siguiendo la costumbre que teníamos and de trabajar con ARIN pero con Arín, textos y, y acrónimos y, y, y palabras que was, usaban en Europa y y bueno, una de las so cosas que tuvo que hacer en moment un momento fue ordenar un poco el manual y reescribirlo, manteniendo el criterio de las the políticas, pero policies, eh, con un texto consistente. Consistent text. eh, el, el, el origen so fue, fue muy informal, informal. Eh, pero por otro and lado fue súper transparente, transparente y, y, y abierto. ¿no? Una de, de las cosas que... Era más difícil was al comienzo, justo lo eh, que se sentó Raúl, que, que creo And que fue el que, que, Raúl que me has invitó, he, me invito, me... O, o Germán. Pero la, una, de una de las cosas que, cosas, que un desafío que había al comienzo era involucrar la gente, era a la gente, no tratar de que, que participaran más, que enviaran correos, que se prepararan en el micrófono. Y eso fue mejorando, pero es algo que entre todos tenemos que tratar de preservar y de mejorar y conseguir que la gente que tiene... Algo para proponer, pueda derribar esa barrera y sentirse cómodo y sentirse uno más de, de, de la comunidad. A veces nos pasa que somos siempre los mismos los que hablábamos, estamos hacia adelante y, y eso genera una barrera sin darnos cuenta para la gente que tiene que, que, que involucrarse y que tiene propuestas. El so desafío that que tuvimos al comienzo, creo que lo seguimos teniendo y que todos tenemos que superar. Eh, fueron cuatro años, so creo que de esos cuatro was, años la reescritura del manual fue el, manual el, el hito más eh, sobresaliente. Y, y bueno, después contaremos and algunas anécdotas, creo, ¿no? algunas. contá que Vos el primer moderador, Así digamos ...asignado We por, por, el, por, el, por el directorio de LACNIC y después, o oh, fuiste o oh, ya había elecciones Or, no, no, no, no, I was invited. Creo que fue I think it was Raúl. No, eh, como decía, like eh, I was era saying, bastante informal en in Y el siguiente sí ya ya fue elegido. Bueno, vamos a pasarle so la, la palabra a Evandro. Evandro, Evandro, eh, Evandro has participado como proponente de, de algunas políticas que de uh, alguna uh, manera sirvieron como base uh, para, uh, para uh, algunos cambios, algunos hitos importantes uh, en el desarrollo de políticas y me un poco de esa humanidad inicial, and in como que normal y natural en organización. Y algo que a mí siempre me pareció... Eh, significativo hmm. es que eh, esencialmente es una comunidad técnica, ¿no? Y es como difícil, en general, al principio, que organizaciones este, esencialmente técnicas technical, technical, tengan personas que quieran además dedicarse a esos aspectos que, si bien tienen una base muy fuerte really técnica, no son 100% técnicos, digamos, porque el tema de desarrollo de políticas y de gobernanza de Internet tiene una componente también este, altamente más de gestión y de de, de, de establecer uh, las bases de todas las cosas. ¿no? Entonces, ha habido una evolución, entonces la pregunta de Evandro so, sería like ¿cómo ves vos esa evolución? ¿Cómo viste tu participación en you, aquel entonces cuando proponías política políticas? Ahora estás sos parte del directorio del ACNI. Hay también una evolución en el desarrollo de toda la comunidad, ¿no? Buenas tardes. Bueno, eh, el desarrollo, el desarrollo de políticas eh, es un eterno aprendizado, ¿sí? eh, Imaginamos que para comenzar este proceso eh, es un poco difícil. Porque comenzamos en la lista, eh, lendo algunas opiniones, eh, trabajando y a veces con alguna dificuldade ou alguma uma reserva keys, de fazer no opinião. então sempre que agora já estamos em um estágio mais avançado, uh, recomendamos so, a participação e falávamos antes se já havia havido algum painel que dissesse sobre essa história, este aprendizado, porque a própria história é um aprendizado deste processo e aí o que nos que puedo hablar de mi experiencia y que comencé me cadastrando I en la lista, como lista, puede hacer, like e observando algunas discusiones, hablas portugués, la mayoría de las well, discusiones son a veces en español, una, una palabra otra, muchas words, son parecidas, pero uh, a veces son diferentes sentido In Eu fui of trabalhando isso so, até criar algumas políticas e hoje tenho a felicidade de estar no <laughs> em um terceiro estágio, <laughs> onde posso no diretório ver e ratificar políticas que see, depois passam pela comunidade. Então, este processo, então, todo todo esse processo é muito válido, e importante, esta história que e estamos, estamos contando e até depois haverá alguns casos aí, algumas questões diferentes que podemos dizer, contar de todos esses anos e de uh, uh, desarrollo Es muy válido, y so, is que, en realidad, construye esta comunidad y construye este reglamento de uso de ideas y e de recursos IPs que trabajamos. Después, cuando me devuelves la palabra, cuando me un poco más de flow, again, de, de algunas políticas que fueron sucesos of some successful policies. Muchas gracias. Evandro. Thank you, Evandro, Edmundo, Edmundo. Vos sos uno de los que you tiene en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi, lista, tiene una de la mayor list de, de política. En, este, en mi lista, <laughs> en mi lista, este, <laughs> y en la de And muchos. Eh, y bueno, la pregunta sería. Question. En tu experiencia in y en tu experiencia de haber propuesto políticas en distintas épocas, ¿no? desde los comienzos, mediados, bueno, algunas, algunas halfway, más, más recientes, ¿cómo viste esa evolución? ¿Cómo tu experiencia con todo el proceso de desarrollo político? Buenas tardes. Eh, yo, me hacía un poco memoria. Well, empecé back, con el tema I de las políticas cuando policies, digo, cuando entro como When gerente de los cursos de numeración en México. Y in en ese entonces so, estábamos, time, había, estábamos proponiendo we las primeras versiones de las políticas de soft, soft landing de IPv4. Y era todo un And tema porque eh, para muchas personas. La terminación del espacio de 4 en la región todavía no era algo que vieran que iba a ocurrir. Realmente podíamos estar proponiendo algo aquí arriba y algunas de las voces que escuchábamos en, en las propuestas pues era que pues que sí iba a ocurrir, pero que no era un tema urgente ¿no? en ese momento. Pero algo que, que sí es muy estable y muy notoria la diferencia entre ese, ese tiempo y ahora, por ejemplo, es la forma en que se considera el consenso. Is considered for the policies. y de hecho el And consenso fact, mm, no es de uno is a otro. Eh, me parece que ha ido evolucionando for, en, en estos últimos años que he, he estado en time, 11 años. Por lo years. menos en las dos At o tres formas yeah, distintas to, to, de, de hacer esa medición de, de consenso, de, de, de consenso. Y, y en muchos sentidos me parece que pues, senses, tal vez no es perfecta en este momento, pero es mejor que lo que hemos tenido antes. Sí, es este, uno de los cambios so que yo he, he notado that más that en la formación de propuestas. También la forma en que se ha ido formalizando. Ahora hay sistemas para registrar las propuestas y para darle seguimiento. Y en un principio in bastaba con enviar un correo y decir, oye, yo estoy proponiendo esto. Y a partir de ese texto y trabajando, no estaba tan automatizado. No estaba tan automatizado en el seguimiento de las propuestas. Muchas gracias Edmundo, Thank you Edmundo. me gustaría ahora que cada uno cuente alguna, alguna anécdota, voy a empezar yo contando una, alguna... este, an ¿vale, vale, vale reírse, laugh, vale reírse. Y, y la primera que quería contar tiene que ver con, yo creo que, que con lo que decía un poco hace un rato, que es el, eso de la evolución y de, de, de la dificultad a veces de encontrar entre la comunidad técnica personas que quieran este, cubrir algunos otros roles no tan técnicos, ¿no? como el de moderar el de político. Entonces, y, y bueno, la inexperiencia de todos nosotros en, en los comienzos, poco había alguien que hubiera tenido y la experiencia y que te podía ayudar. Nosotros, Entonces, a lo largo de, de, de, de los años, moderadores tiempo, que, que, que estuvieron antes nos ayudaron a nosotros nos a, a poder moderar y después nosotros así podemos ayudar a los que vienen ¿no? atrás. Pero me acuerdo cuando, cuando la primera vez cuando yo fui elegido moderador en el primer periodo, era un periodo un poco atípico porque un moderador había tenido que dejar su cargo, que creo que era Francisco Arias, y eh, de acuerdo al... al, al, al al manual de políticas, digamos, el directorio LACNIC uh, le dio the, la moderación este, por el periodo que, in, que, que faltaba, digamos, a Elder, Eloisa, Elder Eloisa un, un gran, un gran amigo ahora de, de, de, del Caribe, the yo no sé no lo conocía Elder, the, y Elder the, tenía una trayectoria de años had, uh, en, en temas de técnicos de Internet and, y de gestión este, de operaciones en, en el Caribe, etc. Entonces, el... En ese momento el, los moderadores hacían un, una, una, una especie de exposición, digamos, o sea, ellos decían quiénes eran, se presentaban, por qué querían, exponían por qué querían este ser moderadores, digamos, y seguido a esa exposición era la elección, y la elección era en el mismo foro this. público. Sí. entre so los que estaban presentes, cerraban las puertas, closed, se pasaba un papelito a cada uno, so y so en forma secreta cada uno elegía, marcaba, voting, en el papelito estaban los, las opciones de los moderadores, marcaba eso, se recolectaban, option, se contaban los votos acá arriba, y, se, y se, este, así afterwards. se elegía, digamos, de forma este, eh, democrática entre todos los participantes, el, los moderadores. Entonces, en esa presentación eh, empiezo yo presentándome, y además eso fue, no me, me, me olvido más, ¿no? me Marcó para toda la vida. Isla Margarita, yo no, pues, no había podido ir a Isla Margarita, digamos. Y, este, me acuerdo que Raúl este, y, la, y el staff de la que me ha dicho: no hay problema, vas a la casa de internet, yo estoy basado en Montevideo, vas a la casa de internet, tenemos una cámara ahí, pide conferencia. Esto es. Estoy hablando de hace muchos años, no, no era Zoom, era una cámara con un sistema digamos, de videojuegos cerrados, system, propietarios, y este me llegué a la casa de internet no había Estaban todos en el evento, yo solo, me pusieron un vasito de agua ahí y me sentaste. ¿no? Y, y yo ahora dije, hola, abuela, buenas tardes, buenos días, mi nombre es Nicolás Antonio, lo trabajo como un operador, y bueno, quiero... O sea, el moderador me propone para moderador, corte, bla, bla, bla. Ahí hice una posición que duró un minuto. Aproximadamente. Sí, ya sé. Están diciendo que es raro que yo hable un minuto nomás, pero eran un comienzos. Entonces, Helder. y elder tenía mucha más experiencia que yo en redes y en todo eso. Entonces, él, bueno, me quién era, qué era lo que hacía. Y claro. Tuvo 10, 15 minutos 10 15 entonces y después era la elección, entonces, y yo marché, hasta y y well, el moderador es él, tiene que ser entonces, I me acuerdo que en un momento que de hablar, y yo dije, pues, esto es un levanté la mano de la cámara, estaba solo de la ACMI, y levanté la mano y digo, pregunto, ¿puedo decir algo más? Entonces, bueno, me dieron la oportunidad de llegar un poco más, de explicar un poco más quién era, qué era lo que hacía, ¿no? y, y después fueron las elecciones y, bueno, coyunturalmente, yo he elegido como, como moderador. Este, y, la, la, la experiencia de eso es, bueno, es, eso, ¿no? es esa inexperiencia inicial que nos dificulta a veces proponernos y ese aprendizaje, Después, bueno, este, este, este, yo de nuevo Elder no lo conocía, no conocía third, a casi nadie de, de, de, de la comunidad. conocía algunas personas del de staff de ACNI porque había asistido a los eventos de ACNI. al primero toca había sido en Montevideo y algunos otros más, pero tampoco era algo que, que lo hiciera habitualmente, digamos, y después de eso, bueno, con Elder, después tenemos amigos, tenemos otras anécdotas que, tenemos otros amigos, amigos, que son muy divertidas, muy divertidas, de los eventos en el Caribe y eso, pero bueno, el, el mensaje que quiero me dejar de esto es eso, es el, el, el animarse, el, el tema de, de esa inexperiencia y esa dificultad como técnicos que tenemos para cubrir otros roles, pero como la comunidad va evolucionando en Entonces, Ricardo, te voy a dejar que cuentes una anécdota ahí. Y me acuerdo de la vos, pero call me, call me, a de, me gustaría que hablaras de, tell de tell unas propuestas Dominas de política que pensaste que iban a ser fáciles y no fueron tan fáciles. Incluso cuando mencionaste ya... Cómo era el proceso de selección de los moderadores, muestran bastante cómo eran elected, menores en de la comunidad, ¿no? porque hacíamos were, la elección ahí, las personas que estaban en el foro, for uh, I mean, que en general eran las mismas personas que estaban en la lista, no había necesidad de hacer. In the, en los espacios in the list, diferentes, o sea, they, se contemplaba would, would, así la elección que estaba en el foro for bastante diferente del tamaño quite que estamos hoy, y me también que la elección teníamos eh, los compañeros ahí, amigos y otros ríos, estaban al lado de la mesa, other, uh, haciendo uh, toda la auditoría, y, uh, por ser los menores, conocíamos por eso comentamos So la we presentación de él como corta porque conocía, y a la comunidad y como de derecho que son, de forma bastante resistente, presentar so, su trabajo pero regresando regresión a aquel tema de política, es algo gracioso porque hasta 2010 staff de la CNIC, no podía presentar su de política en de a partir de 2010, dejé ser like no y pasé a presentar staff, algunas propuestas. So en 2002, 2012, 2012, estaba revisando una parte de asignaciones de direcciones IP de, por parte IT de los ISPs a sus clientes. Teníamos ahí un ajuste a La propuesta estaba lista la propuesta estaba lista. Vi um, um, uma palavra no texto word, que me parecia já antigo. Uh, Tenho essa proposta that pronta, happened. vou escrever uma outra ready. para ajustar essa parte. Uma palavra no texto, para, text para text mim, seria muito simples. El texto decía, debido a restricciones de disponibilidad de direcciones IPv4, el uso de asignación de direcciones IPv4 de, de forma estática para usuarios dial-up no será respaldado. Sí, y todos los dial-up quizás cambiar eso para algo más moderno. Porque ya common, tenemos otros tipos de conexiones accurate, en las cuales no se, no se justifica el uso de asignaciones and, estáticas, and muy sencillo, vamos a cambiar el DILAP, escribir la propuesta. So I, I, I Presenté las dos en el LACNIC de 2012, change, de 2012, mayo de 2012, la otra that propuesta that que... Event. Era para re, hacer una revisión en el formato de asignaciones a, a los clientes. Se aprobó en el mismo foro. Form, form, esa de dial que yo pensé approved, que sería muy right, fácil a, solamente right a ajustar way, a el texto. La <laughs> no <laughs> <laughs> <Essa> propuesta era así, el un lado por algo como acceso dinámico. Esa propuesta no <laughs> fue <foi> aprobada <laughs> en ese foro. Se presentó en cinco otros foros. Pero fue muy Se extendió por cinco otros foros hasta que yo I la abandoné porque no se avanzaba. Eh, no que la idea no estuviera buena, pero surgieron otras ideas. Que Quizás, idea no, lap por otra cosa, otro nombre, otra tecnología. Al final uh, bad, no es posible obtener un consenso. Aquello so uh, uh, para uh, mí sería muy fácil. Llegó seis foros hasta que yo la abandonara porque no quería avanzar. El tema el la palabra, la <laughs> palabra the the dial up still present in the text. Lo mío va a ser mucho más vergonzoso. <laughs> more embarrassing, much more Sí, final final, pero muy buena experiencia. Ending, eh, siendo moderador When, Había una situación rara en I la empresa en la que trabajaba y necesitaba un well, cambio. Sort of pero como era muy particular, was era un cambio que solo a mí me interesaba. Era conveniente, pero era muy raro que otra empresa tuviera un, una necesidad it como esa. Me pareció que quedaba mal que el moderador pregase la proponciera, pero bueno, rate nadie rate más tenía ese problema, nadie porque yo la podía presentar. Que hice presenté and, and, and la no propuesta one, yo. Please presente la propuesta as a, I would say, I siendo moderador sumamente incómodo of, y más incómodo fue cuando pregunté quiénes apoyaban el, el cambio y change, no yo creo que nadie levantó no la mano nadie. No tal vez algunos si alguno tal, no tal no vez alguno levantó la mano pero en mi cabeza fue silencio luego tuve que volver a mi rol de moderador si, si, si, si, no si la, la terapia de toda la vida no va a poder sanar ese, esa, esa falta to, de, de apoyo, pero en realidad el aprendizaje, fue, el aprendizaje fueron múltiples aprendizajes. Eh, nunca más un learn. moderador se no presentar that, una propuesta. Pero no además de eso, el mensaje para quienes están participando es mucho más importante que la presentación de la propuesta, es todo el trabajo que se previó. El fibrex, los almuerzos, consultando con otros, modificándola. La aprobación de una propuesta depende mucho más de ese apoyo que se consigue afuera del salón. That support que es el that you momento de la presentación así que si fue muy traumático para mí so, creo que se ha sentido para otros muchas gracias Cristian eh, mm -hmm. ¿Te acuerdas de, de alguna anécdota que puedas contarnos ahí? Any que ¿Se pueda contar, no? Sí, ¿Que puedas contarles? Un tema que me parece que originalmente elaborar la propuesta so proposal, no, no me parecía que fuera ser un problema particular, proposal, ¿no? y también, como, creo que todos los autores, cuando escribimos una problem. propuesta, nos I gusta pensar en el capipad de decir, bueno, no es un cambio muy grande, no tiene un impacto well, feo, feo change, en algo más. Lo que va a ocurrir es lo que debería ocurrir. Bueno, el capipad probablemente well, se apruebe y si no, en una versión, en dos. El eh, tema de transferencias de recursos dentro de la región. Habilitar las transferencias de recursos dentro de la región no fueron dos versiones, no fueron tres versiones. Fue un tema muy llevado, muy, traído, muy discutido. Eh, finalmente, cuando se aprueban una, una parte, porque se tuvo que dividir approved, la propuesta en, en dos formas to, de hacer transferencias la de la una parte de queda condicionada a que de se otras cosas dentro de, de another, direcciones, dentro de la disponibilidad uh, de direcciones, para we que we se had. habilite en la segunda parte. For it to have a second y con eso solo se habilitaron las transferencias so, dentro de la región. Cuando se nos ocurrió hablar de transferencias hacia afuera de la región, total fue otro problema mucho más grande que hablar de transferencias dentro de la región y eh, el esfuerzo de las transferencias hacia afuera de la región pues no no fue el único que presentó propuestas en, en Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, dos propuestas distintas. Después hubo otras bueno, que presentaron algo, algunas otras personas presentaron well, so otras propuestas que también fueron rechazadas totalmente also, uh, y uh, yo dejé el tema de, de las experiencias and de, and de, de la región por algunos años porque me pareció que era un tema que más que aportar algo, polarizaba really o estaba muy polarizada anything, a a la, la gente dentro de la región y había un fuerte componente en contra de hablar siquiera de de habilitar unas transferencias re en algún sentido afuera de la región y, y también algunas otras propuestas. Por ejemplo, well, no se, example, que habrá unos dos años, una, una propuesta que yo buscaba que los usuarios finales well, no estuvieran obligados a tener un sistema autónomo pero esa propuesta derivó en algo que me, me pareció que no era posible resolverlo a well, través de una propuesta la solución y hacia donde se caminó toda la discusión llevó a que a mí me pareció que no era posible resolverlo con la propuesta y después proposal, so segundo Levanto, vos sos autor de una propuesta que terminó modificando de alguna manera si no recuerdo mal, el tamaño si estoy a Y esta propuesta fue una propuesta muy útil, size, a de suceso en 2017. a empezamos a trabajar the antes. también de de algunos porque. Uh, pelo lo que percibimos de lo que hablan es que muchas or, or veces estamos does convencidos de que algo simples o de que algo que no precisa ser cambiado, mas cuando leva changed. a comunidad y percebe que existe una otra visión, acha que algo fácil a aprobar, mas no consegue. Oh, o so uh, uh, tiene que pensar más. Well, imagino que todos to it, muchos que escriben uh, políticas, no son solo por su propia convicción, mas estructuran algo antes de lanzar aquella modificação, mesmo assim, to há uh, so, todo um debate que se estende, uh, dificilmente debate. se passa na política em versão 1, Siempre tenemos una versión 2 o 3, esta de 2017 que cambió with, o, o tamaño version, de espacios y asignados, es, ayudó muchas, uh, a muchas empresas menores. Por eso era algo que se hacía necesario, y también no tuvimos una versión solo, uh, a veces pequeñas cosas que eram escritas no texto, that, that precisaram ser ajustadas, text, porque também existe muito o componente técnico, e nos preocupávamos em fazer esta mudança we do tamanho de bloco. Mas, por fim, em 2017, em Pós-Liguazú, conseguimos aprovação do número. E outra coisa que sempre nos preocupou, que é algo que vem sendo aprimorado, é a questão do consenso naquela época tínhamos é, um pouco diferente aprimoramos mais agora né? É, teve um bom consenso mas não, foi, não é o mesmo que unanimidade né? Que, que é, diferente. é algo que de, temos trabalhado até hoje e Aí uh, quero fazer uh, um, um, um parênteses e aproveitar on, da fala que também disseram add, para, para amenizar os moderadores do POP. Não me recordo before. de todos, mas devem to lembrar: alguns estão aqui, alguns na, estão na plateia. Mas o, of o papel do moderador, today. quando temos um. Right? Uh, like Después uh, este, dos uh, yeah, y quién sabe un tres, Parece también un buen número Es muy importante futuro, no sé este de las políticas. Y yo so daría so un comentario de me pensando, ¿no? cuando escuchaba, cuando escuchaba cómo cómo cambió el tipo de política la discusión, ¿no? los comienzos. De acuerdo que era más sobre eran bien técnicas, eran los problemas que teníamos en el día a día, todos los que participamos en operaciones de red y que de alguna manera en el manual de políticas no estaban cubiertos, Me acuerdo de cosas? Por ejemplo, cuando empezó el tema del despliegue de protocolo IPv6. De repente, por herencia de algún otro PDP o de algún otro manual, porque, bueno, había que de alguna manera, había quedado como, no sé, cosas como que había que publicar el bloque como un único bloque. Y en esa época, por supuesto, que era totalmente razonable publicar un bloque como un bloque solo, ¿no? Hacer una sola publicación y bárbaro, Que es algo de pizarrón, que es algo que todos los que operamos redes, algo que en IPv4 eso a nadie se le ocurriría porque es imposible, ¿no? It would have Hoy, been un unheard de of with IPv4, es en IPv4 20, 20 years se, after, todo lado it's y, also impossible y, to say because I'll just do de, de, de, de analizar los un enlace, ¿no? entonces eh, pero esas eran las discusiones al principio, eran bien técnicas ¿no? y, y si miramos a lo largo de la historia siguen las discusiones técnicas pero hay una componente grande ahora también de discusiones más de, de forma ¿no? de cuánto duran los procesos formalizar más los procesos, establecer procesos formales para cosas que antes no teníamos procesos formales, las arreglamos como decía andro dialogando afuera, este, haciendo con, alianzas, con, con, con, con otros operadores, etc. ¿no? Como que las cosas funcionaban por buena voluntad. Pero Internet, este, las economías y la, y la política mundial cambió, iba cambiando y bueno, hay que adaptarse a eso, entonces hoy se hace más necesario formalizar cosas que antes no, no se necesitan formalizar, ¿no? Eso creo que también explica un poco ese cambio en el modelo de, de, de, de, de, de la interpretación del consenso, ¿no? Que no es una, una votación, no es una, una, mayoría, una mayoría, no se hace en el foro público presencial como se hace antes, ¿no? Antes de decidir, una política este, llegaba o no a consenso en el foro Público. Eso evolucionó en la lista de discusión y el consenso, de alguna manera lo, lo, lo deciden los, los moderadores en base a la por el público, a la lista, a todos los intercambios que se hacen, a las objeciones, a, las, a los apoyos, etc. ¿no? Este, y bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo va cambiando y vamos acompañando naturalmente esa, esa, esa evolución de eh, para ir cerrando, algo, este, like algo que quieras mencionar como cierre, algo que quieras dejar Quería eh, refrescar un comentario que hizo Alejandro Guzmán en like la apertura sobre los eh, session, ataques que hay actualmente al eh, proceso de políticas en África uh, uh, uh, uh, uh, uh, y eso nos, nos tiene que servir Africa. para... Fortalecer nuestro, nuestro foro y un poco decía Nico cómo Como Nico fue evolucionando dijo, y mejorando. Y, y, eh, no, tal vez no, no va a ser suficiente y aún requiere es que estemos no muy atentos a esos intentos de, de contaminar el foro. Eh, así que, que entre todos debemos to preservar la sanidad de las discusiones y en cuanto vemos que hay alguna interferencia con intereses que son diferentes a lo que tenemos en esta comunidad, y eh, actuar entre todos coordinadamente para que eso nos afecte. Ricardo Ricardo. Sí, y complementando yes, lo que comentó Cristian, el hecho de que tenemos estas oportunidades de foros y hacer networking de personas, networking that that personas only only es muy, muy valioso porque ahí establecemos confianza. No solamente en las personas, sino que organizaciones es valor. Tenemos que mantener eso y Hemos visto we have ahí algunos comentarios de cómo la comunidad evolucionó, cómo creció, los procesos se ajustan de acuerdo a esto. Entonces, como Nico comentó, hay unas propuestas ahí para ajustar algunos criterios más políticos, más gerenciales del proceso, que es justamente un reflejo de la comunidad que ha crecido tenemos más gente, más ideas, más visiones y tenemos que ajustar, Pero no hay nada secreto, no hay nada mágico, es muy sencillo enviar una propuesta y la comunidad está ahí para ayudar, ayudar en lo que necesiten. El mundo. El mundo. Pues simplemente para... Simplemente quería invitar a todo el like mundo to a que participe en el desarrollo de las políticas. No es un proceso complicado, process, como ha comentado. As we have heard ¿Quién más que la misma comunidad para pensar cuáles son los problemas que tienen? Si algo dentro del manual consideran the the que manual no es adecuado, consideran que se puede hacer eh, mejor, produce un, un, sort of un problema, pues like el proceso está para que whatever, se manifiesten, hagan la propuesta. Y la misma you comunidad se encargará de y, will, si es el caso de que la propuesta avance y, y alcance un consenso para modificar el manual. Oh. El manual oh. no está escrito oh. en piedra. El manual oh. es, está evolucionando manual continuamente, evoluciona prácticamente todos los días porque parte de la discusión de las políticas ocurre en línea y simplemente presentar online. las propuestas. Pues es uno de los cambios que ha tenido en el proceso. que Antes me parece que tenía más peso el momento de presentar la propuesta. Presenting the proposal, y ha, tiene ahora, more weight pero than what it has parece now. que es un cambio para But bien. Lo que se busca es que las propuestas sean discutidas y uh, alcancen consenso real, is que, that uh, que la comunidad uh, esté involucrada uh, en el desarrollo de las propuestas. Iván, sí, que, que esta pues, historia que, que contamos brevemente y eh, eh, esta experiencia and de mejora en el proceso traga siempre más a una comunidad más uh, to madura, madureza, y que podamos acompañar a, more uh, so, acompanhar is can, a company, Internet y es muy dinámica y que este proceso precisa acompañar. Uh, nos apuntan participando, so, que participen justamente como dice como No hay saying, nada escrito en piedra in y que so, a su participación es más importante para que uh, podamos juntos construir esto. Muchas gracias. Una reflexión final que quería hacer es que, que no repente lo tenía que comentar pero siempre, siempre so bien, lo dice al final. Yo creo que es una reflexión personal Personal Yo creo que, que, que el el tema del desarrollo político, el desarrollo político y el proceso de desarrollo de políticas, sí, son dos cosas que a veces parecen lo mismo, no lo same, son, digamos, las, las políticas van the en the el same, manual, the and the manual the de políticas and the y después el proceso, de y el proceso de desarrollo es básicamente cómo se crea el manual de políticas, cómo se llega a las políticas que terminan formando parte del manual, y esas dos cosas, tanto el proceso de desarrollo políticas como el manual de políticas, yo creo que son el core, es una, es para mí es la tarea principal de, una de las tareas principales de como es el caso de Lagni y de los otros cuatro eh, entonces y a veces como que nos olvidamos un poco de eso en, en nuestra cabecita técnica digamos y, y, y, y, y bueno y eso también hace que a veces sea un poco eh, lo que pasa es que la palabra difícil no, no está buena usarla, que sea un poco más complejo encontrar gente que también dedique parte de su tiempo a eso, ¿no? Pero eso, yo creo que uh, no hay que perder de we vista que el proceso de desarrollo de políticas el de políticas es el core de la organización. Entonces, eh, hay que siempre so estar velando por y tener las ganas y la voluntad de, de mejorarlo, de, de, de dedicarle un poco de this, tiempo. Y bueno, en mi experiencia es un, digamos, es un camino fantástico, se conoce un montón de gente, se hacen un montón de amigos, todos, están acá arriba y casi todos los que están ahí abajo los considero amigos, digamos, este, eh, en lo profesional, y más allá de lo profesional, porque uno va creando lazos a lo largo de los años, ¿sí? 20 años, El tango dice que 20 años no es nada, pero es tango eso, digamos. 20 años es un montón, y en internet 20 años es la mitad de la vida de internet, así que más Entonces, yo creo que... que... Me gustó lo que, lo que like dijo Vandro hoy, de, de, de importante de recordar la historia, de recorrerla, de contarla de vez en cuando y de tener estas instancias así de medias informales en el marco de algo formal este, para, para poder recordarlas Como cosa final, como decía final, simplemente a todos un aplauso por 20 cumpleaños de LACNUC.